¿Aprende coreano con las canciones de BLACKPINK? No. ¿No? Pero me dijiste que es bueno aprender idiomas con canciones. Sí, pero no con las canciones de BLACKPINK. Mira, el 90% de la letra es en inglés. Pero esta parte es coreano. Sí, pero ¿sabes qué? Esa letra es poco útil. ¿Para qué quieres saber después de quitar tu alma en coreano? Si quieres aprender coreano con BLACKPINK, te recomiendo utilizar esto. El video completo en mi coreana para más información.